¿qué tal? Soy Xavi bienvenidos a otro vídeo de mi canal, vamos con el Junior Eurovision Song Contest de 2022 con una nueva representante, la representante de Reino Unido, el país anfitrión de Eurovisión de mayores, el senior, entrecomillado, y bueno, será representada por Freya Sky, sí, Freya Sky, Freya, además aquí en, en mi ciudad, es una grafitera muy famosa, no creo que sea ella, porque no cumple los requisitos para presentarse al, al Junior. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae. La canción se llama Lose My Head. He perdido mi cabeza. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos trae Reino Unido con pocas canciones que hay ahora mismo para el. para el Junior. Tan solo hay seis países con canción. Pero. Esto está bastante definido ya a cuanto favoritos. Entonces, vamos a ver si, si esto rompe un poco el, la balanza, porque hay unas claras favoritas ya. Y, bueno, a ver, a ver si empiezan a temer. <risa> vamos con Reino Unido en el Junior Eurovision con Freya Sky y Lose My Head. ¡Ey! ¡Empieza bien! ¡Ey! Bueno, cuando ha empezado he pensado... ¿Esta chica es mayor? <risa> Pero no, no, no, una vez se acerca a la cámara ya se ven sus rasgos de niña ¡Wow! Me gusta el sonido. Eh. Bueno, Reino Unido. ¡Esto es muy bueno! ¡Ey! Me gusta mucho esta canción. Bueno, hasta ahora, hasta el primer estribillo, es buenísima. Sí, como he dicho al principio del vídeo, esto ya empieza a desequilibrarse y aquí viene fuerte Reino Unido. Chapo, that uh was all it took, and I tried to stay in my but I was out of luck, took it way too far. when I said I would, I kept up. Honestly, -huh. don't you see? It's my party, you and me. never your that's all on you. Esto es cualquier canción que, que esté arriba en cualquier, en cualquier chart, o sea, es muy buena, o sea, es que ya te digo, podría ser una canción pop que escuchásemos en la radio y que, y que lo esté petando, o sea, es muy buena. ¡Me encanta la base! ¡Muy buena Freya! hay que escucharlo en directo, pero bueno o sea, la presentación es buenísima ¡Wow! ¡Me encanta esa nota final! Bueno, buenísima Freya Sky. O sea, ¿quién es esta niña? Wow, me ha encantado como canta. La base es buenísima. Y el conjunto es wow. Como he dicho, esto va a desestabilizar el top 6 que había totalmente. Porque la canción es buenísima. Wow, viene fuerte Reino Unido de retorno. Porque esto llevaba años sin presentarse al Junior. Y, y con con esto de ser anfitriones conjunto con Ucrania. Eh, bueno, pues este año han presentado su candidatura también al Junior. Y bueno, gracias a Dios. O sea, esto es muy, muy bueno. Me ha encantado la canción de Lose My Head. A por todas Reino Unido, así es como hay que ir. Bueno, hasta aquí el videoclip. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides de darle like, suscribiros al canal. Y dejadme en comentarios qué os ha parecido a vosotros la canción. Seguro que buenísima. Nos vemos en el próximo vídeo.